día no tenemos mundial, mañana empiezan los cuartos de final y hoy traemos a nuestro primer primo valiente y nuestro candidato que relata el mejor gol de este mundial de Rusia 2018, ¡No! recuerden que estamos sorteando este balón, una Telstar 18, la pelota con que se juega el mundial de Rusia y también estaremos regalando la camiseta del equipo que resulte campeón. El sorteo será el 9 de julio, así que si todavía no nos has enviado tu vídeo por cualquier red social o inclusive si no tienes red social, también te dejamos nuestro Whatsapp para que nos lo envíes. ¿sí? Mucha suerte a todos y vamos a disfrutar del gol de Colombia de nuestro primo Johan Bloss. Hola primos, hoy estamos acá en el estadio de Mordovia Arena para disputar el partido entre Colombia y Japón. Empieza el primer tiempo el murso de arena, la lleva James. James se la vuelve a Santiago Ariana Santiago se lleva por la banda la banda se la lleva cuadrado cuadrado la banda a toca James James se la vuelve a ja, Falcao se la vuelve hacia atrás a Santiago Guardia Santiago se cambia fa, a Farid Díaz Farid Díaz la lleva por la banda la banda la, la, la banda la manda a banda la la la James, James, James, James, la banda la la banda la la banda la la banda la la banda la la banda la la De, Colón, de, Colón, ¡De Colombia! ¡De Colombia, ¡De Colombia! La yeah ponga allí a Yokohama, Yokohama se la toca cae agua. Caiga la pierde y la recupera a ver la aguilar. A ver, la manda a Fernando Muriel. Muriel lleva por la banda se va a tiro de esquina. El de tiro de esquina la centra. La centra la para con pecho James James la remata. Cómo le pegaste a esa pelota James, cómo le pegaste, eres un crack